Llegados a este punto, queremos darte la enhorabuena por haber finalizado con éxito este MOOC sobre radicalización violenta, análisis, detección y prevención. Una vez finalizado el curso, te recordamos que tienes a tu disposición otros programas para continuar con tu especialización con nosotros. En concreto, la Universidad Rey Juan Carlos, dependiendo de tu perfil, ofrece el Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias, el Máster en Perfiles Forenses de Peligrosidad Criminal y el Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública. Así como materiales de formación como el libro La Radicalización Violenta en España, Detección, Gestión y Respuesta, editado por tirant Loblanc. Esperamos que con este MOOC hayas cumplido todos los objetivos marcados al inicio del curso y que su contenido haya respondido a tus intereses y expectativas. Muchas, Muchas gracias. gracias.